amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy traemos acá un moto g20 la cual está bloqueado por cuenta de google gente y tenemos la seguridad de android 11 como podemos ver gente ya no nos funciona el método de los idiomas que siempre hacíamos en motorola bueno hoy he descubierto otro método la cual lo voy a compartir con todos ustedes espero que les guste el vídeo nos bien suscribirse y dejar un buen like gente Primero como primer requisito gente hay que conectarse a Wi-Fi para hacer el proceso. Listo, nos vamos a conectar a una red Wi-Fi muy cerca que tengamos gente para hacer el proceso. En este caso yo me voy a conectar a mi red Wi-Fi. Listo, una vez que se conecten gente a su red Wi-Fi van a volver hacia el inicio y también para eso vamos a necesitar lo siguiente que sería una tarjeta sim bloqueada por pin gente como yo en este caso lo tengo no importa gente si es que ustedes lo pueden colocar pin a cualquier chip que sea nuevo gente para que haga este proceso si sí, funcione al 100% una vez estando en el inicio vamos a colocarnos entonces acá lo vamos a colocar la tarjeta sim al teléfono bloqueada por pin listo vamos a esperar un momentico gente eso no tarda mucho para que el teléfono se nos empiece a pedir el pin listo ahí lo estaba pidiendo lo vamos a colocar entonces, es algo de 4 nueves, listo, ahí va a generar una pantalla gente que les va a dejar como si estuviera desbloqueado el equipo, pero qué pasa va, dice que no accediste vamos a dar clic hacia la parte derecha, te lanzará un drenaje, lo vamos a dar clic ahí en ese drenaje, luego te deslizará el menú de arriba de notificaciones, vamos a dar acá en la opción de administrar gente, Listo, una vez estando acá pues lo que vamos a hacer ya es algo muy sencillo, vamos a bajar hacia la parte última donde dice opciones avanzadas, damos clic, nuevamente desliza otro menú, vamos a ir nuevamente a no interrumpir, listo gente ahora sí vamos a ir acá donde dice la opción de aplicaciones, abrimos, como tú puedes ver no tenemos aplicaciones, acá le damos en el más agregar aplicaciones y ahí te va a cargar una lista de aplicaciones vamos a tomar youtube google o google chrome la que queramos en este caso yo lo puedo tomar es que lo tengo google chrome normal lo puedo abrir pero como acá no lo tengo como ustedes pueden ver lo voy a dar acá en youtube listo ahí lo tengo youtube voy a dar clic sobre el icono y ahí te va a decir que lo puedes abrir en y forzar. lo vamos a dar en abrir y te llevará automáticamente a youtube gente acá en youtube vamos a ir al icono de la personita. Damos en configuración acerca de y política de privacidad de Google. Ya estamos entonces en el Google Chrome, señores. Listo, vamos a irnos, gracias acá. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar la página de los cracks de GCMNO. Listo, acá lo tenemos. GCMNO FRP. GCMNO FRP. Cargamos y acá en la parte primera lo tenemos la página, la abrimos. Esperamos que cargue un momentico gente y te va a cargar un menú como si fueran unas aplicaciones de tu celular Pero lo que va a hacer acá es ir a la parte de arriba donde está el drenaje de configuración o ajustes Lo das clic y te va a llevar directamente hacia los ajustes del teléfono Listo gente, acá vamos a ubicarnos entonces en accesibilidad, donde lo tenemos, acá lo tenemos, accesibilidad Vamos más abajo a la parte de abajo, buscamos menú de accesibilidad y activamos gente esta opción Entiendo Listo, en la parte de abajo ya te salió una personita de accesibilidad. Ahora sí vamos a volver hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás nuevamente. Nuevamente vamos a volver hacia atrás gente, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás nuevamente. Vamos a ubicarnos en las opciones de las aplicaciones. Listo acá. Acá vamos a ubicar, vamos a pinchar servicios de Google Play si es que ustedes no lo tienen lo buscan gente no hay problema lo abrimos en, dando clic en el icono y lo damos en inhabilitar y forzar detención gente listo una vez que hemos hecho vamos a ir nuevamente hacia atrás con doble clic y vamos a buscar acá configuración de android y acá lo tenemos como ustedes pueden verlo acá lo tenemos damos clic nuevamente en el icono y lo vamos a dar en forzar detención listo una vez que hemos hecho eso vamos a ir hacia atrás gente hacia atrás hacia atrás Hacia atrás y vamos a y acá regresar al inicio del teléfono Si es que por ahora gente se queda en esta pantalla Y no se les mueve a ningún lado Solamente tienen que reiniciar ustedes el equipo En este caso lo voy a reiniciar yo Ahí se nos está reiniciando entonces el equipo Esperar nada más Listo ahí tenemos la tarjeta SIM Solamente vamos a colocar el pin Ahora vamos a colocar el pin gente lo pueden retirar también, si es que ustedes no desean utilizarlo. Deslizamos y nos va a quedar en este menú. Ahora vamos a dar en comenzar. Vamos Como si estuviéramos haciendo una configuración desde nuevo. Vamos a dar clic rápidamente hacia atrás. Y acá en este caso te va a pedir configurar sin conexión. Listo, lo vamos a dar en configurar, lo vamos a dar en continuar. Y en la parte de abajo vamos a dar clic donde dice asistente de Google. Lo vamos a dar en asistente. Acá le damos en configuración. Y acá lo vamos a habilitar, gente. Listo, ahora sí vamos hacia atrás. Acá minimizamos de un costado. Lo damos en siguiente. Esperamos que nos cargue servicios de Google. Para aceptar, aceptamos. Acá le damos en omitir. Omitir. Esperamos un momento más, gente. Aceptar y continuar. Siguiente. Siguiente. Acá le damos. En denegar y listo gente y estaría todo entonces este es un método muy rápido Para el Moto G20 Gente para eliminar la cuenta de Google Espero su gran suscripción y su gran like Por este gran video, nos vemos en un próximo video